En Wonder Woman. Wonder Woman luchó en la primera guerra mundial y derrotó al villano. Estuvo una semana de novia con Chris Pine y después él se murió. ¡Pum! Ahora, 60 años después, sus aventuras siguen. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, La Mujer Maravilla, 1984. La cosa arranca con la Germu Maravilla chiquita compitiendo en unas Olimpiadas en el mundito de las Amazonas. Ella es una niñata y compite contra unas adultas y la competencia es muy dura. ¡Largaron! El Clásico Pueyrredón Asume la delantera por el lado interior El 1 Lloyd, pequeña ventaja Sobre el 3, Tripoli Giant, abierto Viene ganando terreno, no. los competidores van a pasar Por primera vez frente al disco Van a descontar el poste de marcatorio de los 2500 metros, abierto viene avanzando Ganando terreno el número 1 Lloyd Los competidores del Clásico Pueyredón. Pasan ya el poste de marcatorio 600 metros para el disco En la vanguardia el número 5 Jacob, pequeña ventaja Sobre el 6, Comical que corre por el lado interior Últimos 300 metros de carrera, el 6 con cal abierto, el 5 ya con cabeza. cabeza. El primer lugar ¿Para dónde crees que vas, jovencita? Sí, la mujer maravilla casi, casi, casi que gana, pero Jenny de Fuera gana. la pali le dice que no puede ganar porque en un momento hizo trampa, y no se puede ganar haciendo trampa ni tomando atajos. A concha de tu madre, le dice la nena, déjame pasar una, tengo 8 años. Ahora la historia se traslada a Washington en la década del 80. ¿Qué estuvo haciendo la Germán Maravilla estos últimos años? No sabemos. ¿Qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? No sabemos. ¿Qué hizo durante la Guerra de Vietnam? No sabemos. ¿Qué hizo cuando mataron a Lennon? No sabemos. Sabemos. Lo que sí sabemos es que en 1984 le salva la vida a esta señora que corre, a esta señora que casi se cae al agua, detiene a estos malandrines y le guiña el ojo a esta nena. Pero lo que más hace la Germu Maravilla es recordar a Chris Pine porque a pesar de que estuvieron juntos solo una semana y de que ya pasaron más de 60 años, ella sigue pensando en él. En 60 años no conoció a nadie, repito, a nadie más importante que Chris Pine. Como diría el grupo Aventura, eso no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. La cosa se complica cuando aparece el villano de esta historia una piedra, una piedra que te concede deseos Pero al principio no creen que sea verdad hasta que aparece el barbeta este y medio jodiendo pide un café y cagate de risa, <risa> le entra en el café entonces la germo maravilla piensa mmm esta piedra funciona de verdad voy a pedir un deseo y qué pide? obviamente que resucite Chris Pine y cagate de risa de nuevo resucita No resucita, su alma o su conciencia aparecen en el cuerpo de este tipo. Es un extraño con el alma de Chris Pine, pero gracias a un código cinematográfico nosotros vamos a ver a Chris Pine. Así se ponen de novios de nuevo y ¿se acuerdan que en la 1 hubo un montón de escenas graciosas cuando la Mujer Maravilla llegó al mundo de los humanos y no entendía nada? ¿Qué es eso? Oh, es uh, watch. Mm -hmm. Bueno, acá lo van a repetir, pero con Keith Pine. El tipo de la década del 20 que no entiende nada de la década del 80. ¿Viste a mi apartamento? Sí, intenté usar la bicicleta al primero, pero no podía... No, no, no, no. Creo que podemos hacer mejor. American issue back. Adjustable. No, Steve. deep. No, Steve. Es todo arte. Es solo trash, can. It's just a trash can. Yeah, yeah. la cosa es que ellos la pasan re bien juntos y la Wonder Woman en ningún momento se cuestiona que la piedra realmente funciona y que si cae en manos equivocadas puede hacer desastres. Y cagaste de risa otra vez. Cae en manos equivocadas y cagaste de risa por cuarta vez. Hace desastres. Primero la agarra la rubia esta, que es una compañera de trabajo de Diana, y ella, la real mira a Diana. Entonces usa la piedra para pedir ser como ella. Ella no sabe que es la mujer maravilla, no solamente quiere ser linda y respetada como Diana. Pero bueno, empieza a tener poderes. Y segundo, la agarra Pedro Pascal, un empresario petrolero que como le fue mal en unos negocios se puso como objetivo buscar la piedra esa para que le vaya mejor. Se hace con la piedra y en vez de pedir ser millonario o que siempre le vaya bien o que, no sé, sea el rey del mundo, pide esto. Sí. Pide ser la piedra y esto pudo haber terminado muy mal porque se podría haber convertido en una piedra. La por suerte la piedra es consciente que está en una película e hizo algo más interesante, le dio sus poderes. Ahora Pedro Pascal puede cumplir deseos, lo que lo haría una buena persona. Pero no, porque hay algo que no te expliqué de la piedra. La piedra te cumple un deseo, pero te quita algo. A Diana le cumplió el deseo de devolverla a Chris Pine, pero le va quitando poco a poco los poderes. A la rubia le cumplió su deseo, pero le va quitando poco a poco su bondad. A Pedro Pascal le cumplió su deseo, pero le va quitando poco a poco su salud. Me pregunto, ¿qué le habrá quitado el barbeta este dándole en café? Hay toda una historia ahí, probablemente mucho más interesante que la que estamos viendo. Pero bueno, yo aprovecho y le pido un deseo a Pedro Pascal. Le pido que la gente le pegue una suscribida al canal y una me gusteada al video y que me siga en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Gracias Pedro Pascal. Entonces lo que hace Pedro Pascal es obligar a que la gente le pida un deseo para él poder quitarle algo y le va quitando cosas, ¿no? Como ejemplo al viejo este le quita su negocio y a este tipo le quita su gente de seguridad y así va conquistando poco a poco el mundo. Rebuscadísimo. DATO DE VITAL IMPORTANCIA Para pedir el deseo hay que tocarlo a Pedro Pascal, si no, no se puede. OTRO DATO DE VITAL IMPORTANCIA La mujer maravilla aprendió el poder de hacer las cosas invisibles. Lamentablemente se olvida de esto para banda vs Superman o para la Liga de la Justicia. FIN DE LOS DATOS DE VITAL IMPORTANCIA Como su salud se va deteriorando, Pedro tiene que cumplir deseos a la gente para robarles un poco de salud. Y así todo se va desmadrando porque todos piden cualquier cosa. Pedro llega al presidente de los Estados Unidos y el presidente pide como deseo más misiles nucleares para atacar? de la Unión Soviética y acá la película que ya venía tropezándose se termina de caer y se da los dientes contra el piso porque justo en este momento en el despacho oval hay unas filminas que muestran un proyecto satelital para transmitir en vivo en todo el mundo y el presidente se lo explica a Pedro Pascal usando las palabras adecuadas para que la película avance si, sí, si transmite en vivo, es como si tocara a la gente y la gente puede pedir deseos y él se puede hacer más y más poderoso y todo se empieza a ir a la mismísima mierda misma porque la gente hace cualquiera y el presidente yankee está por bombardear la Unión Soviética y la Unión Soviética está por bombardear Estados Unidos, ¡un desastre! A todo esto, la Mujer Maravilla y Chris Pine estuvieron haciendo unas investigaciones y descubrieron que si decís en voz alta, ¡renuncio a mi deseo! Todo se revierte, la Jarmo Maravilla tiene que lograr que Pedro Pascal diga eso y que todo el mundo diga eso para que la situación vuelva vuelva a la normalidad, pero para cumplir esa misión tiene que recuperar los poderes, y solo hay una forma, tiene que renunciar a Chris Pine y Chris Pine le dice che, ya fue Diana, soltá pasaron 60 años, sacame de tu cabeza, además estoy ocupando el cuerpo de un tipo que no se sé, debe tener una vida no seamos egoístas, y así Diana renuncia a Chris Pine entendiendo que eso no es amor es obsesión Absolutely. <laughs> Ahí se va balanceándose de una torre, de un avión, de una nube y hasta de un rayo para llegar a la guarida de Pedro Pascal. Ah, sí, y tiene una armadura como la de los Caballeros del Zodiego porque es en realidad la armadura de una amazona re poderosa que ya no existe. Y ahí se cruza con la rubia que es un gato porque minutos antes le pidió a Pedro Pascal ser un gato. Así se cruzan para tener la superbatalla final, la mujer maravilla contra la mujer gata. Maravilla gana y se va a enfrentar a Pedro Pascal que está re en una cumpliendo deseos el de mundo se está yendo al carajo Estados Unidos tira los misiles la unión soviética también los tira el mundo está por explotar entonces la mujer maravilla le enrosca el lazo de la verdad en la pierna a Pedro Pascal para usarlo para hablarle al mundo entero como Goku cuando tuvo que derrotar a Majin Bu. así les dice a todos lo que aprendió de Jenny cuando era chiquita que no se puede ganar haciendo trampa ni tomando atajo todo el mundo renuncia a sus deseos, los misiles se destruyen y Pedro Pascal también renuncia a su deseo y se reencuentra con su hijo que justo estaba por ahí nomás. Y así, la mujer maravilla salva al mundo, un mundo que casi se va a la mierda, un mundo donde Estados Unidos y la Unión Soviética casi se bombardean, pero nunca se va a hablar del tema y en Batman vs Superman y en la Liga de la Justicia, esto nunca pasó, ¿está claro? Y nadie debe volver a mencionarlo, o sufrirá la pena de tortura. La cosa es que todo vuelve a la normalidad y la mujer maravilla parece que se va a enamorar de otro tipo. Sorry. Sí, del tipo que tenía Chris Pine adentro. Esta piba nos suelta más. ahora? ¿Qué onda el tipo? No tiene ni idea de lo que pasó en los últimos días. De repente él estaba durmiendo en la casa y cuando se despertó estaba ahí en la calle, en el medio del caos mundial. ¿Qué pasa con este tipo? Si se pone de novio con Diana, le va a contar la verdad ¿Y qué pasó con el barbeta? que perdió por ese café? ¿Habrá renunciado a su deseo? ¿Vomitó el café? Todas estas preguntas jamás, jamás, jamás encontrarán respuesta, está claro Ok, polilla Y la película termina con la guerrera amazona Esta que te dije antes Que parece que está viva y viviendo en Estados Unidos Y está interpretada por nada más Ni nada menos, ni nada más Que me pongo de pie Linda Carter, la mujer maravilla original